Ellos, ¿Cómo están? Yo soy es alrededor de las 7 de la mañana y vamos a salir hacia la plaza milenima ahorita porque tenemos una aventura bastante interesante que hacer. Entonces, estén pendientes. Bueno, pues la idea es sencilla, um, recorrer unos 190 kilómetros desde la capital de Jalisco, Guadalajara, hasta El Grullo, que es un pueblito um, a las afueras de Jalisco. La verdad es que ninguno de nosotros tenía la más remota idea de a dónde teníamos que ir o para dónde teníamos que llegar, pero eso era lo interesante del viaje y tampoco íbamos a dejar que nos detuviera. Chavo, estamos en Tecolotlán Estamos como a una hora y media, ¿no? Todavía falta como... Todavía falta como una hora y media para llegar, entonces... Estamos perdidos, fuimos al baño Los tacos tan baratos ¿En qué momento nos atascaron? No <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Antes del... antes del... ...del canal a la derecha. Ajá, después de la bajada. Vamos acá, vamos a tener unos problemitas con el carro. Pero parece que no es nada que no se pueda arreglar con una cinta. Hola chicos, los carros se nos averiaron. Nos hemos visto forzados a andar a pie durante varios kilómetros y solo tenemos comida para un par de días. Ah, no sé cómo vamos a salir de esta. Y Y luego está este. Y los que vienen hasta atrás. Y aquí estoy yo. Hola. ¿Se fijan por...? Ese arroyito de por allá es que venimos... Hola. Ya nos vamos a morir. ¿Qué <risa> <cuentos estos así? risa> Ay, nada. Hula. ¡Hula! Ese es el avance de las últimas... La última hora. Parece que al fin llegamos a la cascada. No morimos, estamos bien. Este, y pues nada, ahorita la van a ver. Está muy chida. No, ¿cómo iba a ser posible que no encontráramos el lugar al que fuimos a buscar? Bueno, después um, pues de un rato descubrimos, gracias a un señor que iba pasando por ahí a caballo, que debimos dar vuelta en algún kilómetro de la caminata para llegar a donde realmente estaban las cascadas que estábamos buscando. Todo por allá, todo por ahí, todo por ahí. Vamos a la parte de arriba del cirro. y dimos toda la vuelta. Fue un cagadero. Después de todo, el camino fue bastante recompensante. Digo, sin ninguna intención de no perdernos, conocí a un montón de personas que de otra manera no había conocido. Estuvo bastante divertida la caminata. Y al final encontramos un pueblito muy bonito en el que nos quedamos hasta el anochecer. Pero la verdad es que, si me volvieran a preguntar si quisiera volver a hacer el viaje, yo creo que diría que sí otra vez.